¿Qué onda? Yo soy Egian, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a investigar una silla gamer que es un poco misteriosa Y es de la marca Ewin Y bueno, ¿por qué es misteriosa? Porque la busqué en Amazon, la busqué en Mercado Libre y no está No encuentro reviews Aquí en su página tienen 38 reseñas Pero misteriosamente todas son buenas Vienen desde el año 2000 18 hasta, hasta este año 2021. Pero en este video vamos a probar si, si es cierto. Qué tan buena o qué más buena es con que ya tenía. Qué tan fácil es de armar. Cómo está el diseño de los materiales. Todo eso que ya saben que hay que hacer en un review. Al día siguiente. Menos charla. Más acción. Pé do sol, hein? Ya tenemos la silla aquí armada Y ya tengo una semana usando la silla Y primer diferencia que hay con la otra Es que con esta sí alcanzo el suelo bastante bien Ahí yo estoy en una posición cómoda eh, Tocando lo, eh, mis, el suelo con mis dos pies Sin ningún problema Y todavía puedo bajar un poquito más, recuerden que yo mido 1.70, unos 1.69 unos Y la otra silla me quedaba súper, súper alta De hecho tuve que comprar, que les hago gestos, aquí lo tengo Tuve que comprar, oh, ya está bien sucio, pero tuve que comprar una cosa Para poner ahí mis piececillos de nano La verdad es que sí aprecio que mis pies siempre tengan la posibilidad de eh, tocar el suelo si no tenía que estar moviendo ese reposapiés para todos lados para que yo estuviera cómodo. La silla pasada no decía nada sobre altura, nada más decía eh, especificaciones sobre el peso. Pero las de Ewing en, sí tienen medidas para altura. Ahí pueden encontrar antes de comprar o en la guía en su página web, ahí también tienen una guía de tamaños, si tú mides poco te conviene esta silla, si tú mides mucho te conviene esta otra silla, una ventaja bastante buena sobre la otra ahora también en la otra silla yo mandé a la fregada no aguanté este cojín para nada en la otra silla pero este es bastante bueno porque lo puedes ajustar a donde tú quieras si tú te acuestas Puedes bajarlo y ya te queda en, en el cuello o lo puedes subir y te queda en, el, en la cabeza. Y ahí se queda por el sistema de soporte que tiene aquí. Estos es como ligueros para las almohadas que también en la parte de abajo hay otra para el soporte lumbar. También lo puedes ajustar un poquito. Eso está súper, súper bien porque te queda eh, exactamente donde tú quieres y no se va a mover. En esta silla sí voy a dejar el cojincito porque en esta silla sí es funcional, no como en otra que te acostabas y te quedaba por acá y pues quedabas, quedabas así como con el cuello medio raro, pero en esta sí es funcional gracias al sistema que tiene para acomodar el cojincito. También es muy bueno para cuando tú recuestas la silla, bueno, ahorita no lo vamos a hacer porque pues me salgo de la toma, pero cuando tú recuestas la silla puedes acomodarte el cojín para que ahora sí soporte tu cabeza y como les digo es mucho más funcional que eh, la otra silla. Eh, las patas o, el, o donde está el sistema de las ruedas es, se siente más, más resistente esta, aunque las dos son de acero, en esta tiene también unos cuantos detallitos por si quieres subir tu pie no se te resbale tiene ahí como una goma del mismo color que la silla en la otra subías tu pie y al ser todo de eh, metal pues se te resbalaban los pies es una costumbre que yo tengo subir los pies en, en, en el aluminio o en el metal de, de la silla en esta con ese detallito puedo dejar mis pies ahí sin ningún problema también las ruedas me cuesta mucho menos trabajo mover esta silla que la otra como que son de más calidad las llantitas y, y eso que son más chiquitas pero eh, la calidad es un poquito mejor entonces puedo mover la silla sin ningún problema no como la otra que sí me tenía que agarrar de la mesa y jalarme, con esta no, con los puros pies puedo eh, ja eh, moverme, desplazarme con la silla algo que le falta a esta silla y que tenía la otra es eh, los reposabrazos, vamos a bajar aquí los reposabrazos eh, en la otra eran 4D, podías moverlos hacia los lados, hacia enfrente y hacia atrás y también girarlos sobre su eje. Esta no lo tiene pero siento que es una mejora contra la otra porque la otra eh, no podías ni recargar tus manos y se te movían. Eh, cuando era nueva eh, sí se quedaban en su posición que aparte funcionaban como con una matraca eh, que... No era que lo acomodas donde quisieras, sino que tenía un montón de posiciones. Le hacías tac, tac, tac, tac, tac. y también para adelante y para atrás. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Entonces, eh, como que después de un tiempo de estar soportando el peso de los brazos o de cuando te paras y te sientas, se empezaron a aflojar y, pues, ya eh, de repente estás aquí y se te mueve y, y te caes. Es bastante bueno ese sistema, pero eh, dejó de funcionar. Si el sistema hubiera estado un poquito mejor. Si hubiera seguido funcionando como, como, como el primer día, pues hubiera estado un poquito mejor. Y ahorita la verdad es que también no creo que sea tan necesario que se te mueva para todos lados. Yo aquí estoy cómodo en, en esta posición. No, que necesite más, eh, en, en esta silla nada más suben y bajan, pero la ventaja es que no, no sonan como matraca y no se están moviendo del lugar, entonces te puedes recargar sin ningún problema. Yo les recomiendo que si se van a comprar una silla no tenga el sistema o que sea de esas caras que si aunque tengas ese sistema. Eh, sea de tanta calidad que no se vaya a descomponer con el tiempo. Porque si sí llega a ser un poquito molesto. Ahora, el diseño siento que está mucho mejor el de esta. En, si ustedes recordarán, la otra tenía luces LED de colores RGB por todos lados. Y la verdad, ya después de tenerla bastante tiempo, yo no recomiendo que, la, que se compren una con RGB. A menos que se dediquen a hacer videos y quieran llamar más la atención eh, el sistema es bastante malo porque pues, eh, funcionaba con un USB entonces tenías que conectarle una pila y pues no creo que nadie se conecte a una computadora o a un cargador a la pared, a la luz de, de la casa Y con las pilas, aunque tú apagaras tu silla, aunque la apagaras las luces, eh, seguía gastando pila Entonces al otro día que querías prender tu silla, la batería ya no tenía carga Entonces pues dejaba de funcionar y prendida o apagada la silla no te duraba más de 12 horas una batería. Y yo tengo unas baterías bastante buenas que me recargan un iPhone como 4 o 5 veces. Y ni así duraba la silla prendida. Si quieres ahorrarte el problema o si encuentras una igualita pero un poquito más barata eh, sin luces. Pues cómprala sin luces, no sirven de mucho. El diseño yo siento mucho más cómoda esta. Eh, como que... Es más suavecito donde te sientas, el, eh, ahora sí que el sillón es como más grueso y aparte abajo tiene como unas ligas que hacen que cuando te sientas como que se hunde, pero las ligas no dejan que se hunda además y aparte no, no están tan rígidas como para que eh, pues se sienta duro. Entonces al sentarte es mucho más suavecito el, el sillón, pero a la vez se siente más como firme, resistente, o sea más firme pero sin ser duro. No sé si me explico. <risa> También en el respaldo es mucho más alcolchonada esta. Tiene como que más material. Y el, estas alas que son como muy comunes en las sillas gamer. Están un poquito más amplias. En la otra después de un par de horas de estar sentado. Como que las alas que estaban más angostas. Sí empezaban a molestar. Ya no, ya no sabías dónde acomodarte. Estas al estar un poquito más más abiertas y más acolchonadas pues es mucho más cómodo estar sentado en esta silla la, el otro modelo tiene uno igualito mi hermano que sí está bastante alto y un poquito más pesado que yo y su silla ya está casi totalmente destruida no aguantó mucho su peso la mía tenía un como un año con ella no le pasó absolutamente nada eh, nada más tenía el detalle que no alcanzaba el piso cuando me sentaba eso lo atribuyo a que tenía un defecto esa silla que me llegó a mí porque yo le pregunté a otras personas que tenían esa misma silla y todos alcanzaban el piso. Esta sube bastante también, estoy como un chirrín de estar lo más abajo posible. Ahí está, hasta arriba, vean nada más el borde de su pantalla, ahí yo ya no alcanzo el piso, pero vean cuánto va a bajar. Yo creo que unos 30 centímetros sí es el rango de movimiento de esta silla para arriba y para abajo. El material del, del que está hecho esta silla es eh, vinipiel o una imitación de piel no estoy muy seguro porque pues no, no soy experto en telas pero eh, parece vinipiel y amo y odio este material lo amo porque es muy muy fácil de limpiar eh, ahorita están construyendo el estudio entonces está lleno de polvo en todos lados y tengo una gatita entonces pasa recoge el polvo con sus patitas se sube a la silla y deja sus patitas marcadas por todos lados, en la otra como era de tela pues eh, hasta cierto punto lo podías limpiar pero siempre quedaban unas patitas de la gata ahí marcadas en la silla en esta con un trapito, ni siquiera tiene que estar mojado, con un trapito lo pasas y está como nueva la silla, yo creo va a estar muy fácil limpiar esta silla y va a durar mucho más tiempo viéndose nueva y ahora lo que odio es que ahorita estamos en una época un poquito de calor, todavía ni siquiera entramos a, un, a la época buena de calor y es un horno si tú no tienes un sistema de ventilación aunque sea un ventiladorcito cerca esta cosa te va a hacer sudar como no tienes idea y si a ti te gusta quitarte la playera pues para manejar un poquito el calor olvídate de sentarte en esta silla porque eh, se te pega digo no está todo perdido te, la playera que te quitaste la puedes poner en el en el cojín lo puedes, la puedes colgar ahí y ya te recargas sobre esa playera y ya no te pegas tanto pero Sí genera bastante más calor esta sillita que la otra que era de eh, tela y si sí dejaba un poquito respirar tu piel cuando estaba sentado. Este material tiene sus pros, tiene sus contras, pero si tienes... Aunque sea un ventiladorcito cerca Con eso, ¿eh? con eso ya no vas a sufrir de calor con esta silla Aparte que no pocas de frío Va a estar bastante cómoda esta silla Obviamente esta silla también se inclina Se super inclina Puedes quedar acostado con la silla Muy, muy típico de las sillas gamer Y la verdad es que yo sí me he quedado dos, tres veces dormido en esta silla Porque en modo acostado, de por sí sentado es cómoda En modo acostado es bastante cómoda Y sí promueve que te quedes dormido un poquito Si sí, recomiendo recomendaría esta porque por el mismo rango de precio más o menos tienes si sí tienes un salto de calidad con esta marca y ahora si sí viene lo bueno si ustedes ponen el código EGIAN cuando vayan a comprar una de estas sillas van a tener un 20% de descuento que la verdad es nada despreciable también pueden darle click en el link que voy a dejar aquí abajo en la descripción y también si compran desde ese link van a tener 20% de descuento si ven que no se aplica pues nada más pongan el código EGIAN y se les va a aplicar el 20% de descuento, la ventaja de esta marca es que sí tienen un montón de diseños, tienen blancos, tienen rojos, tienen azules tienen negros con un montón de combinaciones, así que muy seguramente vas a encontrar el modelo que, que a ti te guste y también no nada más tienen esta forma, tienen varias formas, varios diseños, no nada más cambia el color tienen varios diseños más, también vamos a tratar de conseguir el escritorio gamer que tienen ahí en su página se ve bastante interesante. Ese sí tiene RGB y tienen un montón de funcionalidades para computadora y en especial para gamers. También tienen 20% de descuento con el código AGIAN para ese escritorio gamer. Y bueno, ese fue el video del día de hoy. Ojalá les haya gustado esta sillita. Ojalá se compren una que sí están a muy buen precio por la calidad que ofrecen. Mucho mejor calidad que la otra marca que ya había hecho un video. Síganme en redes sociales. Suscríbanse al canal para ya sobrepasar esa meta que no sé por qué nos puso youtube vamos a demostrarle a youtube que no puede controlar a los creadores de contenido limitando sus visitas limitando la gente que se suscribe al canal si quieres ayudar al canal comparte este vídeo comenta en los comentarios para que eh, para demostrarle a youtube que no puede sesgar como él quiera a las personas yo soy ejian nos vemos en un próximo vídeo